va de nuevo. Entonces, lo que estamos haciendo para probar rendimiento es levantar un modelo H en estas dos regiones y ver qué tan bien predice acá. O en estas dos y ver qué tan bien predice acá. ¿Sí? Bueno, primero lo de selección de modelos. Entonces, lo que hizo Joaquín era primero variar beta, el multiplicador, ¿Sí? en conjunto con los features, los tipos de respuesta, y eso es lineal, eso es lineal y cuadrático, lineal, cuadrático, producto, así. Y hay cosas bastante interesantes, primero ve que los modelos lineales son uniformemente altos, es decir, hay alguna complejidad que esos modelos fallan en replicar, entonces siempre rinden peor. Y luego pueden ver el efecto de beta, el reducir de así valores muy, muy bajos de beta, pues el ice es alto. Va reduciendo más y, más y más y más. Pero si ven con cuidado, alrededor de aquí atrás hay otro mínimo. Es decir, no es como que hay un mínimo universal y, y nomás buscas ese mínimo. En este caso, pueden ver las estrellitas, hay varios. ¿Okay? Entonces, él hizo este experimento para empezar y luego decidimos pues también ver la inclusión de, de diferentes números de variables ambientales. 7, 9, 11, 13, 15 de verdad. Pero lo hicimos para no quedar con un montón de, de modelos necesarios, pues lo hicimos nomás para que esos modelos candidatos. Entonces eran 6, 3 tenían beta de 4 y 3 tenían beta de 1.5. Total, eso nos dio 6 modelos para explorar en su rendimiento ok les quería mostrar esto por dos razones uno es eso que los mínimos no están agrupados están esparcidos entonces vale la pena mucho explorar el espacio en algo de detalle bueno la otra cosa es esta aquí están esos últimos seis modelos los tipos de respuesta que tienen, noten que nunca hay, ninguno es de L solito, de modelo lineal no más. Todos tienen algo de complejidad en el tipo de respuesta. Ahí están los metas, aquí están los, los, las variables ambientales, él está usando detalles de, de topografía. Y luego cinco años de, de uh, índices de vegetación del satélite MODIS, compactados en componentes principales. Entonces son componentes principales 1 a 5, pendiente y elevación, cosas así. Bueno, con rock parcial, eh, después les explicamos eso, los seis brindan mejor que un modelo aleatorio. Es decir, todo pasa la prueba de significancia, ¿Sí? pero el, la métrica de rendimiento que queríamos era la tasa de omisión, y pueden ver que nuestros modelos van de 9% de audición a casi 18%. Lo interesante es que cuál es el mínimo de C? son estos dos que tienen la unción bastante más alta que este que tiene el valor casi 2000 más alto de AIC. No más eso. ¿Qué quiere decir? Lo voy aprendiendo lo mismo que ustedes. ¿Ok? van tres proyectos todos en conjunto en mi laboratorio ahorita que están haciendo estas exploraciones y los tres han encontrado exacto eso que ahí es muy útil en evitar modelos de más de complejos y en identificar modelos que nos ayudan mucho o que podrían servir pero tienen que pasar la prueba de significancia ¿o no? y tienen que rendir lo suficiente de bien para tus necesidades. En este caso, los mejores en AIC no eran los mejores en, en omisión, en abarcar todos los, los campos pos posibles para aguapate. ¿Sí? Ese, esa tasa de omisión viene de, eso que les dije, calibras dos regiones y, y pruebas en la tercera. Okay. Entonces es un reto difícil predecir a otra sierra. Y lo logra, ¿No? vieron que en algunos casos entonces pues estamos correcto arriba del 90% pero ojo que el AIC no, el mínimo de AIC no te dice exacto el mejor modelo sí y así se ven los modelos finales modelo 1 un poco más extenso que, que modelo 5 pero ya con eso Joaquín podía identificar zonas para posible aprovechamiento para aguacate y también zonas donde aguacate está sembrado bajo condiciones no muy adecuadas que realmente no van a ser campos sustentables. No eso. eso nomás quería darles ese ejemplo. Y con respecto a un...